Hola, bienvenidos a la red de bibliotecas de la Universidad Militar Nueva Granada, hoy desde la Facultad de Medicina. Hoy estamos conmemorando el Día del Idioma, el Día del Libro y el Día del Bibliotecólogo. Por tal motivo tenemos una serie de entrevistas muy especiales. Hoy tenemos la entrevista con una persona muy especial que nos va a hablar sobre la literatura y cómo ha sido su influencia en la práctica médica. Bienvenido, Pedro. Gracias, Patricia. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Pedro Santiago Sánchez Parra, soy médico egresado de la Universidad Militar Nueva Granada y actualmente soy médico residente del de Hospital Militar, haciendo una especialización en medicina física y rehabilitación. Eh, es un gusto para mí poder estar acá con ustedes compartiendo un poco de mi experiencia y de lo que ha sido la escritura y la literatura en mi práctica médica y cómo he podido trascender a través de algunos escritos y llegar también a muchos pacientes. Eh, un poco en la manera como he podido eh, como visualizar el mundo y la vida gracias a la literatura eh, con esto quiero dar preámbulo también a un poco lo que ha sido mi transcurrir en cuanto a la escritura en cuanto a todo lo que ha sido la literatura y cómo la he podido aplicar a la práctica médica entonces inicialmente quiero decir que que como médicos debemos ser muy sensibles y esa sensibilidad poderla transmitir a todos nuestros pacientes y asimismo ponernos en los zapatos de ellos. Mi especialidad tiene algo muy lindo y característico que es eh, que tratamos pacientes con dolor, tratamos pacientes que han sufrido, tienen alguna patología, de esas bien complejas, en especial los niños, y poder desarrollar esa capacidad de interactuar con el paciente, de sentir un poco lo que han vivido, eh, pues me ha dado la posibilidad también de, como de llevarlo a través de las, de las letras. Entonces, eh, la medicina ha tenido mucho que ver y siempre he puesto en manifiesto, y más tarde lo voy a compartir con ustedes, eh, en estos escritos, pues cómo ha sido la, la forma como la medicina ha transgredido esas barreras sociales, culturales, intelectuales, que de alguna manera, alguna vez en mi vida me puse. Eh, el papel de la biblioteca ha sido un papel muy lindo porque desde hace muchos años conozco a Martica, conozco a Patricia y se han vuelto mis, mis colegas literatas, por así decirlo. Y recuerdo en especial un día, eh, siempre entro a la biblioteca preguntando qué hay de nuevo y la pregunta de qué hay de nuevo es qué de nuevo hay en literatura. Martica eh, me mostró unos libros que tenían... También estaba Patricia ahí en la, en la oficina. Y justo hay un libro que me llamó la atención, y ellas muy amablemente me lo obsequiaron, se llama Y el hombre creó a Dios, de Fernando Soto Aparicio. Ese libro también fue un, como un reiniciar en muchas creencias, en muchas prácticas cotidianas de la vida. Y ahí marcó también un poco el inicio, se conjugó en esa época con un momento difícil de, de la vida en el que estaba pasando, un momento académico y todo eso conjugado logró o, eh, o sí, fue una, una, una mezcla de todas estas cosas que permitieron que desarrollara un poco mi gusto hacia la escritura, entonces eh, aunado a esto eh, llegó el, el, el correr, yo llevo 10, 12 años más o menos corriendo eh, estas pérdidas un poco académicas y esas crisis emocionales también influyeron un poco en que todo el proceso de escritura fuera más sencillo después. Eh, agradezco mucho ese libro, agradezco mucho la amistad que tengo con Martica y con Patricia, y a todo lo que la biblioteca me ha aportado, porque gracias a esos aportes de la biblioteca, estoy donde estoy en este punto de la vida. Eh, tengo algunos escritos, varios escritos en realidad, algunos los he desarrollado en francés, que si bien es cierto, es una lengua hermosa que nos permite también eh, un poco como deleitar el oído y deleitarlo cuando lo escuchamos y más cuando lo leemos. Eh, y pues es una lengua que también me ha permitido conocer otros países y ampliar un poco más mi, mi ambiente cultural. Dentro eh, De entre los escritores favoritos que tengo, claramente el primero, Fernando Soto Sotaparicio, porque tiene una manera de escribir como muy concreta, muy analítica también, y que nos hizo, o me hizo, replantear siempre muchas cosas de la vida. Y es así entonces como quiero compartir con ustedes uno de los escritos que, que hice, que me parece, y siempre ha sido para mí, uno de los más bellos, porque hablo un poco de cómo ha sido la relación de la medicina con todo el entorno de nosotros, como, primero como estudiantes de medicina, segundo ya como médicos graduados, y pues ahora como eh, médico residente. Este escrito se lo hice a una amiga, o me inspiré más bien, buscando que ella lo leyera, y dice así. Ahora te entiendo, Lili. Entiendo los momentos de decepción y tristeza que sentías al estar encerrada en esas cuatro paredes. Entiendo tu impotencia de querer cambiar el mundo y que el único cambio que se logra en el día es cambiar la formulación de un medicamento que debe ser administrado vía oral y no intravenosa. Entiendo ahora eh, la lucha interior con la que le ideabas cada día. Sentir cómo el corazón gritaba a viva voz exigiendo un cambio en la forma, en el ambiente y en el modelo. En una esquina, tú. En una mano, un puñado de fe en la humanidad y en la otra, los motivos para cambiar. Fuerte y corajudo corazón. En la otra esquina, el mundo entero. Toda la gente que dice que siempre ha sido así, que el ambiente te lo haces tú, que las cosas han funcionado y siempre funcionarán así, estultos y débiles, pon el adjetivo que tú quieras. Y como último protagonista en este ring, el travieso y sin igual cerebro, que unos días está de un lado, otros días está del otro lado, y otros días, que son los más difíciles, se queda en la mitad, viendo cómo ese par de titanes se pelean por cambiar el presente sabio y confuso cerebrito. Es difícil seguir en pie, Lili, ahora lo siento. Andar por las urgencias de la vida, encontrando pacientes desahuciados en los pasillos, viendo cómo sus miradas se pierden en la bombilla rutilante o en la profundidad de la pared. Pacientes que están ahí sentados, botados, echados desde hace tiempo y que viven sin cuestionar, que hacen lo mismo todos los días, sin remedio alguno. Unos se ponen de pie y buscan una ventanita que les permita tomar un poco de aire para poder, seguir ahí, para poder seguir ahí haciendo lo mismo. Otros brincan, gritan, cantan, mantienen vivo el espíritu, procuran impregnar a los otros su felicidad, pero no son capaces de salir de ahí. Lo siento, Lili, me equivoqué, ¿o no? ¿Son acaso nuestros compañeros esos pacientes y la sala de urgencias la vida misma? Recuerdo con amor las charlas que teníamos en donde nos dábamos ánimo para seguir adelante, para no desfallecer y luchar por lo que queríamos para el futuro. ¿Recuerdas cuando te decía que la medicina no es solo lo que nos enseñan aquí? Caray, cada vez se pone más duro convencerse de eso cuando se va entrando en este fascinante mundo. Pero asimismo surgen más dudas, más anhelos y formas de replantearse. Ayúdanos Dios. Cosmos, energía, universo, naturaleza, varana o como te llames, a permanecer firmes en lo que queremos ser, hacer y hacer una medicina más humana, más linda. Quizás volviendo a las raíces, tal vez desechando aquellas que no fueron fructíferas, plantando con tesón nuestras semillas para regarlas todos los días y que den los frutos que esperamos. Médicos sin fronteras, voluntariados, amor por la humanidad, amor a nosotros. Amor a nuestros pacientes y a la medicina De nuevo, todos esos frutos de los que hablamos, Pat Es curioso, ¿sabes? He podido hablar con muchas personas que coinciden en lo mismo Se sienten cansadas de la forma y quieren cambiar el fondo Pero les da miedo, o pereza Remangarse la bata y hacer las cosas de otro modo Buscar el cómo siempre ha sido el meollo del asunto pero después de haber andado por tantos mundos, oído ciertas historias y haber recopilado tantos miedos, te digo mi querida Lili, que el cómo es lo que menos importa, es el para qué lo que toma más fuerza, para qué hacerlo si igual, vamos, aún somos jóvenes y podemos hacer las cosas, aún teniendo 70 años, abro comillas, siendo viejos, cierro comillas, y rezongones, podemos cambiar el mundo. Parafrasearé un segmento de un texto que marcó mi vida desde hace algunos años. Ten el tesón del clavo enmudecido, que ya viejo y ruin, vuelve a ser clavo. No la cobarde intrepidez del pavo, que amaina su coraje al primer ruido. Procede como Dios que nunca llora, o como Lucifer que nunca reza, o como el Robledal, cuya grandeza necesita el agua y no la implora. Pío Avanti. ¿Sigues ahí, Pat? Si aún sueñas con lo mismo, dame ritmo. Para mi más fiel y noble escudera, Lilipat. Eh, yo pienso que es, es muy sentido, empezando por eso. Segundo, nos lleva a replantearnos un poco cómo estamos entendiendo y cómo estamos compartiendo y transmitiendo esa medicina que queremos. Y asimismo, cómo nos estamos interactuando, no solo con los pacientes, sino con nuestros colegas, con los que vienen detrás de nosotros, los internos, los estudiantes, y asimismo cómo estoy interactuando con mis profes, los demás especialistas. Hagamos una medicina más linda, apoyémonos de, de estas bases hermosas que tenemos acá, la literatura, la escritura, el arte, el ejercicio, y asimismo podemos ser y entregar una medicina más humana. Muchas gracias por la invitación. Feliz día del idioma, de la lengua y del libro. Muchas gracias de verdad por tus palabras y te hacemos un pequeño regalo para que continúes amando los libros, la literatura. Muchas gracias Patricia, gracias Martica, Paula, Manuel detrás de cámaras, a Mike y a Majo, y a toda la universidad, mil gracias.